La experiencia que tenemos nosotros con los que han venido es buena gente, gente bien, bien preparada y con, con mucha ilusión. Es una experiencia yo creo que buena para nosotros y para ellos. Empecé de cero, en el mundo este de la peritación. yo no tenía experiencia previa, ni había hecho prácticas antes de, de CESVIMAP, por lo que fue una muy buena base. La gente que, está, que estáis enviando de, para hacer las prácticas, la verdad es que creo que vienen bastante preparada. sí que creemos que es productivo el tema de las prácticas, incluso un incremento de horas en esas prácticas. Combinamos dentro del gabinete dos tipos, que es la, la veteranía y la experiencia, con la frescura y, la, y las nuevas tecnologías.